Hace 10 años conocí a un Sapo así, exactamente así. Una persona que trabajaba duro, día a día, orgulloso de su trabajo. Os presento a Frank, Frank eh, misionero, toda su vida trabajando como misionero en Etiopía. En este caso, eh, hice esta foto, oh, hicieron esta foto en el hospital en que estaba trabajando. Frank... Eh, llevaba ocho años construyendo con sus manos eh, un martillo, claro clavo, la ampliación del hospital. Yo iba, bueno, pues eh, calidad de profesora de universidad, para ver unas bombas que había en la zona, no tenía nada que ver con, con, con, esta, con este hospital, pero de paso, cuando se enteraron de que era ingeniera eléctrica, pues nos enseñaron las instalaciones que teníamos las enseñaban con orgullo y nos decían que desde que una ONG hacía cinco años les había instalado unos paneles solares fotovoltaicos, tenían luz y podían hacer mucho mejor su trabajo. Y, pues, no se aprecia muy bien, pero bueno, pues nos están enseñando el territorio y gracias a, bueno, pues a una luz de las cinco millas que tenían, a una de las luces pues había mejorado mucho la calidad de su trabajo. Ahí está. Frank me enseñó las instalaciones. Tenían eh, unos paneles solares fotovoltaicos, un regulador muy básico que controlaba la carga de las baterías y las baterías, bueno, pues eran las que realmente alimentaban después a estas cinco bombillas que eran en continua. Pero me enseñó además un dispositivo que, era, eh, que había dejado esa ONG allí sin instalar, estaba. En principio, nuevos y se. Bueno, no sabíamos en qué condiciones, porque para llegar hasta allí había que ir en un coche cinco horas, sin caminos, piedras. Bueno, había llegado hasta allí este inversor, un aparato que sabemos que puede transformar la tensión alta, eh, continua en tensión alterna. A Frank le habían regalado una taladradora eléctrica. Y él sabía que si esto se ponía en marcha, podría terminarse hospital. Entonces me pidió que lo instalara, que lo conectase, porque se había enterado de que yo era electrical engineer, bueno... Y yo digo, pero si es que con estas baterías, yo no sé. Es, esto le va a dar para muy poco. Si le pregunto a Miguel elegido del Instituto Solar, a Julio cualquiera, me diría pues, que esto bueno, le va a dar para muy poco. Y va a poner en riesgo la instalación de, de, de iluminación del hospital. Le enseñé cómo funcionaba el regulador, estos leds, te van a avisar del estado de carga de las baterías pero no estaba yo muy convencida de que primero esto funcionase y que luego le pudiera dar un buen uso. Y en esa duda me pilló, me dijo, mira, si instalas esto y me lo conectas, por primera vez en mi vida voy a pensar que las mujeres sirven para algo. Bueno, no, es que hay que ver. Y fijaros, yo, yo, no convivía, yo no convivía con Frank, pero estas dos monjitas que habéis visto, sí. Y me miraron y dije, tengo que conectar esto. <risa> ¿Cómo no? Pues si es que por lo positivo al positivo, por lo negativo al negativo. Frank cogió su taladradora, la enchufó, la levantó, presionó el gatillo con ese sonido. De verdad, eh, no sé si podéis imaginar la alegría de, de estas mujeres. Y, y, y bueno, se vio en la pupila de Frank el, el hospital terminado. No sé si terminó el hospital porque es lo que ocurre en estos proyectos, te vas y, bueno, el mantenimiento, pues a, a ver qué, qué lo hace. Y, y la formación que yo le había dado, pues era eh, muy, muy básica. Bueno, como este hay miles de, de, de proyectos en donde, bueno, pues eh, todos coincidimos, todos, muchos trabajáis en esto, en donde pues se percibe que hay un mal uso de la tecnología o que exportamos tecnología, muchas veces no sirve para nada, la dejamos ahí, y si funciona, pues realmente no es la apropiada o no se hace el apropiado mantenimiento. Es tecnología eh, que ha sido construida aquí y que normalmente pues, no está pensada para, eh, dar, eh, la, para cubrir las necesidades básicas en los países empobrecidos, y sin embargo yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que las tecnologías apropiadas y apropiadamente usadas son para las comunidades un instrumento de liderazgo, de, de, un, de, de, su, de, su propio, de su propio desarrollo Así que pensamos, y ya esto hace ya mucho tiempo, todo, y muchos debates, Ya asistí también de estudiante a todas las ponencias de, Engen de Ingeniería sin Fronteras, etcétera. que, que hay, hay mucho que hacer en este, en este aspecto y somos, por lo que veo, pues, bastantes los que nos dedicamos a ello. La propuesta que os voy a presentar es en la que trabajo desde hace algunos años con un grupo de profesores de la Universidad Carlos III. Eh, somos profesores de muchas ingenierías, ¿vale? térmica química, eléctrica, con la que podemos combinar diferentes tecnologías y variadas. Y esto, bueno, pues no os creéis, parece evidente, pero no es fácil hacerlo en la universidad, ¿eh? que colaboremos muchos departamentos. Eh, por, considero que esto es un proyecto innovador porque lo que tratamos es, primero, de hacer ensayos sobre tecnologías comercialmente disponibles. Ese era el primer objetivo. Y el segundo, diseñar nuevos prototipos con tecnologías apropiadas. El primero de los objetivos, después de dos años de funcionamiento del laboratorio, eh, eh, creo que es fundamental, es más importante. Hay mucha tecnología, hay mucho ya hecho, que se puede considerar apropiado en cuanto que satisface necesidades locales, que son materiales sencillos, de bajo mantenimiento, bajo coste, medioambientalmente bueno, buenos, pero eh, no se sabe usar correctamente y todos los esfuerzos dedicados a, a, a en este sentido yo creo que son pocos. Y no conocemos que exista, o en, al menos en Europa, un, un, un laboratorio de este estilo, donde se desarrolla este tipo de tecnologías de forma variada. Os pongo un ejemplo de por qué considero que el primero de los objetivos, esto de, de emplear bien lo que ya hay, es eh, algo importantísimo. Aquí, bueno, pues dos fotografías de dos sistemas de bombeo manual dos bombas, Afridev, Malda, de las más extendidas, en bombeo manual, bueno, pues empezamos a investigar sobre ellas, y es que no había documentación, no encontrábamos apenas nada, y cuando encontramos, resulta que, digamos, que lo que estas bombas se nos decía que podía hacer, que podía, el agua que podía extraer a, a la altura, etc., pues eh, estaban dadas para unas condiciones muy diferentes a las que luego se iban a usar. Me explico, pues estaban dadas las curvas características, pues para un alemán bombeando 10 minutos, en vez de para una niña etíope, ocho horas, eh, bombeando ocho horas bueno, creo que, que se puede entender y había muchísimo que trabajar en este sentido, es decir, lo que ya hay que se sepa usar, además cuando hicimos los modelos pues también nos dimos cuenta de que también se pueden optimizar. Para ello, por ejemplo, el laboratorio, pues aquí veréis, para, para, para hacer estas, estos, estos experimentos, pues teníamos una altura física de donde está la bomba, donde está el agua, de cuatro metros, pero pues allí la, bueno, pues la Universidad, la Comunidad de Madrid y también la ECI financiaron instalaciones que nos permiten, mediante pues un conjunto de tuberías y válvulas, simular alturas de bombeo de hasta 40-60 metros. Tenemos prototipos comerciales, como os digo, extraemos los modelos para poder extrapolarlos, como pueden ser hornos de secado, eh, hornos solares, eh, bombeo solar fotovoltaico, en, para bombeas en alterna o en continua, comparamos linteras solares fotovoltaicas y también desarrollamos algunos otros prototipos. Los, eh, tenemos la, la, la gran aportación de los estudiantes de la universidad que hacen sus proyectos fin de carrera en el laboratorio, más o menos... Llevamos entre en torno a 20 proyectos realizados y este podría ser uno. Es pues una bomba típica de mecate, de arrastre, eh, construida con materiales muy sencillos que se acciona por, por, por pedaleo. También tenemos otra bicicleta que nos sirve pues, para carga de baterías, eh, prototipos sencillos, también como este. Este simula una central microhidráulica. Lo que, lo que hicieron los estudiantes es construir su turbina Pelton y con materiales muy sencillos y utilizamos un alternador de coche, de desguace, para producir la electricidad y este circuito es el que nos permite simular, no, no tenemos cascada en el laboratorio, simulamos la caída de agua, ¿vale? y creo que eso es el aviso de que tengo que terminar, ¿no? es que no me no, mira, vale tenemos pues, otro tipo de sistemas, por ejemplo, columnas de filtración, simplemente arena y vemos el grado de, de filtrado del agua que podemos conseguir con diferentes materiales locales. O, o por ejemplo, eh, producimos biogás, un combustible pues, eh, muy bueno a partir de excrementos, de nuestros excrementos, excrementos de animales. Los beneficiarios de este laboratorio, aparte de estos estudiantes que hacen su proyecto de fin de carrera, a todos, a, eh, tenemos cuatro asignaturas de, de cooperación y hacen allí sus prácticas. Eh, aparte de, de lo que es la Universidad Carlos III, extendemos, por supuesto, este laboratorio para el que lo quiera usar, para el que quiera difundir sus tecnologías, para el que quiera probarlas. Todo lo que obtenemos está en abierto en la, en la web del laboratorio. Eh, eh, por cierto, no hace falta saberla, componer Laboratorio de Tecnologías Apropiadas en Google, solo hay uno, Aparecería. Ahí, tendríais, eh, pues, ahí tendríamos acceso a todo el material, todo lo que vamos extrayendo y luego cuando lo podemos eh, extrapolar y llevar a la zona, pues también decimos, bueno, pues, eh, nos hemos confundido en esto y ha sido por esto. Trabajamos con universidades. De, de otros países, por ejemplo pues con universidades, varias universidades de Nicaragua a través de proyectos como tenemos el PCI o aquí veo gente también del Máster de Agua de Alcalá de Henares bueno, del curso de experto pues también ellos eh, pues vienen a visitar el eh, laboratorio en prácticas o gente del Ayuntamiento de Leganés etcétera. Y por último eh, deciros, bueno, esta es una imagen del laboratorio tenemos por supuesto en la parte interior del laboratorio hacemos mención, no sé si se ve muy bien, a nuestros mentores, todos estos sapos y ranas que trabajan día a, día a día duro en campo, que realmente son los reales príncipes y princesas de esta historia. Así que muchas gracias.